Hola, hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TecnoApples, mis duros de las aplicaciones. En esta ocasión les quiero compartir la nueva actualización de WhatsApp Plus 18. Punto 20.1 punto Mis amigos para que te la descargue totalmente gratis Aquí abajito en la descripción del video O en el primer comentario fijado Te voy a dejar el link de descarga Ok, no se te olvide guardar tu respectiva copia de seguridad Para que no se pierdan tus datos Ok, te invito a que te suscribas Y actives esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguna novedad Ok, vamos con el tutorial Ok mis amigos una vez que te descargas esta super increíble actualización lo que vas a hacer es irte a los archivos o administración de archivos y vas a buscar la carpeta de descargas donde vas a encontrar la APK descargada y vas a instalarla yo voy a darle aquí cancelar. Porque la tengo previamente instalada Ok Y ustedes van a instalarla Inician sesión eh, Le llega su, su ping de mensaje eh, Y se restauran su copia de seguridad Que es importante que la guarden En su WhatsApp anterior Ok mis amigos Ya vamos a lo que es WhatsApp Plus última versión vamos a iniciar hay super temas unos nuevos temas los cuales se los voy a enseñar en este tutorial ok mis amigos aquí estando dentro lo que vamos es irnos a los tres punticos vamos a irnos a parte de configuración de WhatsApp Plus que se encuentra en color rojo vamos a darle un toque y vamos a otorgar los permisos que nos pide esta aplicación dale conceder y vamos a esperar a que nos mande las a la configuración las configuraciones y vamos a la que dice permisos y vamos a darle permiso a todos estos estos permisos que nos pide, vamos a le permitir a todo para que funcione correctamente, funcione a la brevedad, sin ningún tipo de problema y para que tenga todos los permisos activados, ok, esperemos a que los le demos permiso a todos, ok, vamos a irnos a lo que es la parte principal nuevamente o a la parte de la aplicación, donde vamos a irnos a lo que es la parte de abajo donde está el color el color morado o un signo de más y vamos a buscar lo que es la tienda de temas en los cuales hay tres nuevos temas en esta nueva actualización el que tengo aplicado y estos dos que se encuentran en esta parte de aquí mis compañeros vamos a instalar rápidamente uno puede ser este vamos a tener que compartir a cinco amigos o grupos para que se desbloquee este super tema ok compartimos vamos a compartir a cinco amigos ya tenemos uno dos 3 eh, vamos a buscar otro 4 y 5 y enviamos y se va a, a desbloquear automáticamente vamos saliendo el botón de se dice descargar ya eso depende de la versión de internet por general dura 30 o 40 minutos te invito a que te suscribas mientras carga este super tema mis amigos se ha aplicado se va a aplicar automáticamente sin tocar ninguno otro botón se va a aplicar de inmediato si sí, ven tenemos ya el tema aplicado, si vemos el conmovimiento Todos estos temas son con movimiento y hay muchos Los cuales te pueden gustar en la parte de abajo En la parte inferior hay muchos temas Ok, si entramos a una conversación Vamos a entrar a una conversación rápidamente aquí Puede ser, o sea, esta Vamos a tener también lo que es el tema en la parte del fondo También vamos a poder tener, eh, podemos apreciar también el tema ese que se encuentra Allí en nuestro fondo mis compañeros También tenemos funciones como lo que es aquí a en configuraciones tenemos lo que es privacidad y seguridad, lo que te ha funcionado correctamente, lo que se ocultar última vez, ocultar vista de estados, anti eliminación de estados. Les recomiendo que se descarguen esta aplicación, esta actualización de WhatsApp Plus, la cual está súper, súper genial, anti vista una vez, mostrar tic azul después de responder, todo funciona correctamente o a los contactos, así a mostrar que sea alto los contactos, eh, ocultar los tic azul, ocultar segundo tico ocultar micrófono, ocultar escribiendo, ¿ok? eso depende de ustedes si quieren activarlo o no mis amigos también tenemos lo que es aquí las temas del teléfono cuales cuando llamen vas a poder tener un tema en especial por ejemplo puede ser quizás este vamos a tener que compartirlo también a 5 amigos o grupos para que se desbloquee y se va a aplicar automáticamente enviamos y se va a desbloquear vamos a establecer por defecto y se va a establecer cada vez que nos llamemos a tener este hermoso tema este super tema aplicado ok compañeros todo funciona, ¿verdad? Y si nos unimos aquí, vemos que tengo la última actualización, 18.20.1, compañeros. Ok, creo que hemos llegado al final del video. Si te gustó mi contenido, suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ok, no siendo más, nos vemos en un próximo video tutorial.